Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes aquí a Espacio de Excelencia. Yo soy Fer Toraya y bueno, pues como cada 15 días estamos aquí en Espacio de Excelencia y por supuesto en combinación con Census uh, para pues transmitirles un programa más que espero, confío que les sea de gran eh, interés y creen que este tema es un tema um, complejo, complicado, por el tema en sí, y porque eh, lo cierto es que eh, la gran mayoría de la gente, si no es que toda la gente, que yo diría que toda la gente, pues no desea no desea estar en estas situaciones, eh, en estos eh, momentos, en estos eventos difíciles y complicados para cualquier persona. Pero, sin embargo, creo que es importante, amigos, que conozcamos eh, este tema, que pudiésemos identificarlo eh, para poder apoyar, ayudar, no solamente a nuestras familias, eh, si es que llegaran a tocarnos en este tema, eh, amistades, por supuesto, y poder ayudar en estas situaciones. El tema de hoy, el tema de hoy que eh, te voy a compartir es eh, las banderas eh, rojas en el tema de riesgo suicida. Eh, de por sí el tema es, es difícil, es a veces para muchos escalofriante, sin embargo, eh, desgraciadamente cada vez más está ocurriendo que nos estamos enfrentando como sociedad a estos temas y considero importante que podamos estar eh, lo mejor preparados que pudiéramos estar listos para estas situaciones no con, e, con eso quiere decir que eh, podamos eh, este, tener a cada rato que no es la intención ni, ni mucho menos no es la idea, este tipo de eventos a lo largo de nuestra vida, pero creo que es importante tener en cuenta esta situación y condición, así que amigos, eh, te voy a compartir estas eh, banderas rojas, que no es otra cosa más que focos rojos o eh, sintomatologías que te pueden ayudar a identificar si alguna persona que conozcas, algún familiar, alguna amistad eh, está en estas condiciones y tú puedas también poder tener este apoyo, brindarle apoyo o solicitar apoyo, ¿vale? Así que pues, eh, sin más, déjame comenzar, si tienes eh, dudas, preguntas, comentarios, si conoces que alguien haya estado en estas situaciones, si tú mismo, si tú misma has estado en estas situaciones de poder, eh, pues, identificar o al menos eh, saber que eh, la persona o algunas personas que conoces, están en estas situaciones, háznoslo saber. Ya sabes qué dudas, preguntas, comentarios, aquí abajo en la cajita de comentarios. Con mucho gusto te vamos a poder responder, ya sea en vivo o en repetición. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues vamos a ir de lleno a este tema. Y para ello quiero darte algunos eh, datos sobre el riesgo suicida. Eh, datos eh, otorgados por CONADIC, que es una de las instituciones gubernamentales que se dedica a esto. Y eh, estos datos nos arrojan que en, en, pues, en el 2022 la Organización Mundial de la Salud ha detectado eh, una disminución de riesgo suicida que venían arrojando años anteriores alrededor de los 900.000 por año, eh, siendo la segunda causa en personas en rangos de entre 15 y 29 años. Para el 2022, para este año, el último estudio arrojado, la última investigación arrojada por el CONADIC, eh, nos dice que es, son alrededor de mil eh, personas al año que han tenido este eh, intentos de suicidio. De 900 a 700, los datos de la OMS nos dicen que ha disminuido y que ha bajado. Sin embargo, amigo, amiga, hay una condición especial aquí. Resulta que en México, y en general también en Latinoamérica, eh, las estadísticas no han bajado. Así como escuchaste, no han bajado. Esto significa que tenemos una situación difícil y problemática en México especialmente. Y por lo tanto, amigo, esto obedece, por supuesto, a que eh, no se está colocando el foco en la prevención. Por eso eh, a mí me pareció importante este, estos datos. <coughs> La tasa de suicidios en México, como ves, ha aumentado de entre, repito, riesgos, eh, perdón, años entre 15 y 29 años, jóvenes prácticamente, ¿sí? datos arrojados por el INEGI, aquí está esta grafiquita que puedes ver. Eh, también eh, la intención eh, o ya suicida o intentos suicidas, se estima de entre 9 a 25 millones de por año repito entre 9 a 25 millones por año la intención de suicidarse mientras que se han suicidado 700 mil personas otras nueve a, a rangos 9 a 25 millones han buscado suicidarse es un número impresionantemente alto amigos muy, muy alto. Y eh, alrededor de entre 12 y 25 años, las personas que no han logrado suicidarse en un rango de un año, el 25% de esas personas que lo intentaron, nos dicen las estadísticas que lo van, que van a volver a intentarlo en un rango de un año. Es decir, si hubo un eh, abatimiento de, de, de no de, de, no, del suicidio como tal, sin embargo no una eh, una respuesta adecuada, una intervención de seguimiento de darle solución a la problemática, a lo que detona el suicidio eh, por eso es que hasta en un 25% de esas personas que no consiguieron suicidarse repiten a lo largo de un año, significa que no hubo Realmente una intervención muy muy eh, este, adecuada. No se cubrieron las, las necesidades que propiciaron el que las personas el que estas que intentaron suicidarse dejaran de intentarlo. Así que es bien interesante y alarmantes estas eh, estos datos estas fuentes que eh, no podemos dejar de, de lado, que es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué más datos? En México es un país donde se ha incrementado la búsqueda de tratamiento. Sin embargo, a pesar de eso, la tasa de suicidios ha aumentado en México. A pesar de que México ha incrementado perdón, no se ha incrementado la búsqueda de tratamiento o no a pesar, sino producto de que no se ha eh, conseguido una mejora en el tratamiento ha aumentado la tasa de suicidios en México ya no quiero decir Latinoamérica, pero eh, en México que si nos está escuchando aquí en México pues estos son los datos alarmantes, no que no ha habido una condición adecuada de eh, afrontar correcta y adecuadamente, terapéuticamente, eh, quizás médica o psiquiátricamente también, el, el suicidio en México. Son datos muy duros. Una de las razones por las cuales se considera fundamental brindar apoyo social, es decir, encontrar solución en la sociedad a nivel eh, privado y gubernamental, es porque ayuda a la reducción de la conducta suicida, cuando las personas se sienten acompañadas, reduciendo el deseo suicida. Como eh, podrás escuchar, amigos, el apoyo social, el apoyo de la red social que se tiene eh, disponible, es importante aplicarla. La red social, en caso de personas de riesgo suicida, les va a... a, a salvaguardar la vida. La familia, las amistades, las instituciones gubernamentales son fundamentales en estas situaciones y eh, por lo tanto entonces estamos en un contexto donde nosotros como sociedad tenemos el compromiso de ayudar en estas situaciones difíciles y alarmantes ...que las personas están pasando... ...por las razones que sean... ...lo vamos a ver ahorita... ...pero eh, esto habla... ...o oh, esto se refiere a ti... ...amigo o amiga... Est ...esta situación de que... Eh, ...la red de apoyo... ...es una gran ayuda... <coughs> ...nos está diciendo... ...que tanto tú como yo... ...requiere... Eh, o re eh, ...digamos que... ...necesitamos intervenir como sociedad para el apoyo de las personas que tienen este riesgo suicida. Así que es muy, muy importante que como sociedad tengamos eh, o aparezcamos en estas situaciones eh, complicadas y difíciles. Te voy a dar tres datos más sobre el suicidio. <coughs> Dice el Conadic, me acuerdo a la investigación y a la, a la información que ellos eh, realizaron... ...que los jóvenes, que es el rango que te comentaba, de entre 15 y 29 años... ...no encuentran un espacio para vincularse con la vida. Los jóvenes hoy en día en este presente cada vez más estamos eh, viendo que tienen dificultades... ...para poder vincularse a la vida. Y si no se vincula a la vida a dónde crees que se vincule es altamente probable es correcto, es altamente probable que se vincule precisamente a eh, lo voy a poner así que en términos crudos y, y complejos este, pues a la muerte esto es lo que nos está diciendo si no tienen cómo vincularse a la vida entonces a dónde se vinculan? sí, en realidad este, hay altas probabilidades de que se vinculen eh, hacia la muerte. Se suicidan más los hombres. Este es un dato que se sabe a nivel mundial. Se suicidan más los hombres, pero, pero los intentos de suicidio están más presentes en las mujeres. Por eso es que, eh, si bien es cierto, hay una distinción entre hombres y mujeres, eh, no significa que las mujeres no tengan esta eh, condición difícil y complicada de estar eh, en una situación de riesgo suicida. Y por último, eh, por cada intento de suicidio son 300 personas con ideación suicida. Es decir, por cada... Eh, intento que alguien eh, utiliza una pistola, un arma, eh, medicinas, una cuerda, lo que sea, hay otras 300 que tienen la idea de suicidarse. Así de complejo está, está este tema, amigo o amiga. Eh, es un tema difícil, es un tema, no es sencillo, pero eh, creo que es importante. Es importante que afrontemos. ¿Por qué? Porque somos parte de la sociedad, como ya te he comentado en estos momentos. De tal manera, amigo, amiga, que eh, te voy a compartir ahorita mitos y realidades del de, eh, tema de riesgo suicida. Eh, que la gente sigue pensando y creyendo que realmente esto no es eh, del todo real. Así que el primer mito que te quiero poner es que eh, se dice que los que intentan suicidarse es solo para llamar la atención. Mucha gente solamente eh, piensa eso y por lo tanto no actúa. Y si viste cierto que, eh, por supuesto que llama la atención, por supuesto que eh, es eh, llamativo no significa que sea por eso únicamente que quieran eh, cometer este suicidio, ¿no? Entonces, eh, solo es para llamar la atención, no es del todo real. Los sobrevivientes al intento de suicidio o la crisis suicida están fuera de peligro. Es decir, la persona o las personas creen que, ah, ya, ya, ya, no, ya no lo hizo ya se salvó o ya no lo va a volver a intentar, aquí vamos a estar todos. Eh, como visten las estadísticas, el 25% de las personas que intentan suicidarse vuelven a caer en un año, es decir, lo vuelven a intentar en un año. De tal forma que si no eh, este, atendemos esto, si bajamos la guardia, pues es eh, un alto riesgo, un alto riesgo que vuelvan a mm, cometerse, por lo tanto, a cometer suicidio o intento suicida. Por lo tanto, esto no es del todo real. <ríe> si se reta al suicida, no lo va a llevar a cabo. Es decir, si se le dice, no no, no, no, no te atreves, no te atreves. Si uno actúa, muchas personas creen que retando al suicida va a ser más que suficiente para que no lo haga. Y esto no es así. Totalmente esto no ocurre, al contrario. El que no crean en que lo va a hacer, de hecho es una condición de los detonantes o del por qué se suicidan. Lo vamos a ver ahorita, lo vas a ver ahorita, como es que esto al contrario eh, es un eh, eh, una aliciente más para él, la persona que busca suicidarse. El que se quiere matar no lo hace. Y por supuesto esto tampoco es real. Esto tampoco es así. Es importante que eh, tomemos esto como algo serio, como algo este, que existe, ya viste las estadísticas, el número tan alto de personas o que se suicidan, o que tienen intentos de eh, suicidarse. El que dice que se quiere matar, no lo hace. <coughs> Fíjate, ¿eh? Primero, el que quiere matar, el que se quiere matar no lo hace, pero tampoco lo hace el que lo dice. ¿eh? Como ¿cómo dice el refrán, ¿El perro que ladra no muerde. Pues aquí no aplica, amigo amiga. Hay algo que eh, no queremos ver por esto, estos mitos, estas creencias de que las personas que eh, lo dicen o que... Eh, este, hacen esto es porque quieren llamar la atención, no es cierto amigo, amiga y bueno, eh, son tan solo algunos mitos, yo te pregunto, ¿conoces algunos otros mitos? Um, si conoces algunos otros mitos eh, sobre el riesgo suicida, amigo, amiga, escríbenos ahí, eh, ahí debajo de, de esta transmisión, ahí en la cajita donde van los comentarios, que con mucho gusto lo vamos a estar leyendo es bien, bien interesante eh, todos los mitos que hay alrededor y que lo único que hacen es lo que escuchaste, que en México no se tienen, no se ha trabajado en la prevención ni en el tratamiento de riesgo suicida. ¿Por qué? Porque existen estos mitos, precisamente. Estos y muchos más. Uh -huh. Ok, amigos. ¿Cómo podemos identificar a las personas que eh, pueden eh, suicidarse? Que pueden intentar o que pueden pensar suicidarse. Eh, yo te puse como eh, tema de esta transmisión siete banderas rojas, pero decidí poner más banderas rojas, amigos, porque... Es, este, creo que hay bastante sintomatología y, y todavía seguramente puede haber más, eh, pero creo que es importante que pudiésemos, eh, entre más eh, veamos, eh, síntomas para poder identificar el riesgo de suicida, creo que nos puede ayudar mucho más al respecto. Así que te voy a compartir eh, estas eh, sintomatologías. Obviamente aisladas no significa por sí solas. Eh, generalmente no son aisladas, sino que van acompañadas. Eh, más de dos ya es foco rojo. Eh, de tres en adelante ya es un tema que hay que estar observando, cuidando con personas que pudiésemos identificar con algunas de estas condiciones eh, que se uh -huh. así que um, algunos de los síntomas que tenemos aquí um, que te estoy poniendo amigo amiga es eh, tristeza y o oh, eh, literalmente estados depresivos no eh, obviamente estados depresivos profundos aumenta el riesgo el riesgo de eh, porque se pierde se pierde el sentido de la vida este apatía, un cambio abrupto y repentino por el apetito, ya sea que disminuya o que aumente, un cambio repentino eh, en el sueño, igualmente que disminuya o que aumente, algo está ocurriendo con la persona. Eh, un exceso de fatiga este, física, ¿no? Eh, de repente empieza la persona a sentirse fatigada. Eh, ya en, en otros programas, en otro programa aquí mismo, en Espacio de Excelencia, amigo amiga, te he hablado del burnout. Bueno, es parte de cuando todo esto va acumulando, va sumando a la condición de la persona, eh, es altamente probable que pueda empezar a eh, odiarse a estas instancias eh, en, en búsqueda alternativa y búsqueda de suicidarse, ¿verdad? Eh, bueno, la fatiga y la falta de energía es parte de lo mismo. Eh, sentimientos muy, muy intensos de poca valía, es decir, que no vale la persona, que es culpable... Eh, sentimiento de odio, de desesperación, de no existo, de no me creen, y de ahí lo que te compartía de, no, no lo vas a hacer, no, no eres capaz. Bueno, estos sentimientos están reforzando esta expresión de no eres capaz, están reforzando, el lo pongo con esas palabras, el ser a la izquierda que la persona se siente en esos momentos en su vida. No son creíbles, no son eh, personas que valen la pena o que, eh, pues, importantes para tomarse en cuenta, ¿no? Son todos estos sentimientos bien complejos que eh, las personas viven en una condición eh, en riesgo. ¿Qué otros síntomas te quiero presentar o oh, banderas rojas también, o oh, formas para identificar riesgo suicida. Por supuesto, <coughs> los, los pensamientos suicidas, ¿verdad? Obviamente una persona que empieza a hablar y pensar sobre, ya sea sobre la muerte, es decir, hablar alrededor de eh, formas de morir, de este, cómo pues, es, eh, es la muerte, que un tema que le interese en, es, en esos contextos, eh, ya de por sí es algo no tan sencillo de manejar. Un segundo nivel es el que la persona tenga el pensamiento directamente de quererse matar, es decir, una cosa es Hablar sobre la muerte, pero en esos contextos no como el primero y dos de noviembre, ¿no? Es un contexto diferente, sino sobre las personas que se matan, cómo se matan y empezar a investigar sobre eso. Y un segundo nivel es, ahora yo soy el que está pensando quitarse la vida. A eso me refiero con pensamientos suicidas, son esos dos tipos de pensamientos, ¿Vale? los altos nivel, niveles de dolor psicológico que las personas están reportando, están sintiendo. Las personas les cuesta trabajo eh, manejar dolores emocionales, dolores psicológicos. Por supuesto, también eh, el, eh, no saber cómo quitar este dolor emocional y o psicológico. Por supuesto, dolor físico, claro. Eh, hoy sabemos que muchas condiciones emocionales tienen como eh, depositario el cuerpo. Cuando no se resuelve algo psicológico o emocional y un tiempo es ya muy prolongado, el tiempo ya es muy prolongado, el cuerpo empieza a somatizar, empieza a sentirse dolor físico. Pensar en... ...acabar con la propia vida... ...como una posibilidad... ...es decir, cuando ya las personas... ...ven la única forma... ...de acabar con esto... ...de resolver esto es... ...acabar con su vida... ...y cuando empiecen a manifestar... ...por supuesto, estos ya últimos... ...son muy, muy evidentes... ...tener pensamientos suicidas... ...independientemente de si están... ...deprimidos o no... ...es decir no todas las personas con pensamientos suicidas, por eso lo agregué, están deprimidas. No todas las personas, repito, con pensamientos suicidas, están deprimidas. Es importante que ubiquemos esto. Esta sintomatología, amigo amiga, es eh, creo que muy evidente y si encontramos tres o más de estos síntomas, hay que poner foco, hay que atender a la persona, hay que ver qué está ocurriendo en su vida, al menos en ese momento, qué está pasando, por qué está, uh, por qué situaciones están pasando las personas con estas eh, banderas rojas, con esta sintomatología. Eh, es importante que lo que lo tengamos en, en cuenta. De tal forma, amigo amiga, que te voy a compartir uh, en términos generales <coughs> la, las cuatro categorías que existen de detonantes, es decir, detonan, explotan, o como decimos, la gota que derrama el vaso, el vaso estaba lleno y hay algo que detona todo el proceso de ideación suicida, riesgo de suicida y, por supuesto, suicidio, suicidio tal cual, suicidio consumado. El, el primer detonante o el primer grupo de detonantes pues, son eventos específicos. ¿sí? Eh, este, aniversarios eh, luctuosos, fechas críticas, eh, despidos, pooling muertes de otras personas, deudas, es decir, son situaciones muy focales que ante el vaso lleno, esto detona en las personas. Por lo tanto, eh, los detonantes no son, eh, ¿cómo decirlo? Digamos que ya llegamos tarde, pues, cuando... Ya explotó la bomba, ya, ya como sociedad, como amigo, como este, persona que conoce a las personas en estas condiciones, como familiares, este, ya cuando vemos los detonantes es que llegamos tarde, es que no pusimos atención a todo lo que había pasado, ¿cómo es que se llenó el vaso? no ¿Cómo es que eh, eh, los, los, el vaso se va llenando y no nos dimos cuenta? No nos dimos cuenta, no, no quisimos darnos cuenta por los mitos que te compartía. Otro detonante eh, eh, que, eh, que existe, ahí yo te hice una pregunta, ¿qué otros eventos eh, específicos conoces? No? Eh, igual si tienes algunos otros eventos, eh, este, lo puedes ahí dejar aquí abajo en comentarios. Teresa Martínez, gracias, gracias por... Este, sintonizarnos. Alice, como siempre, también es un gusto leerte. Qué bueno que sigas por acá. Bien, otro detonante eh, de eh, pues, la crisis en riesgo de suicida, por supuesto, son los estados depresivos. ¿no? Te compartía que eh, la depresión este, crónica, la depresión eh, profunda eh, es eh, muy muy eh, recurrente que pueda ser un detonante de que las personas quieran quitarse la vida. <coughs> Así que eh, la depresión no es un asunto menor, de hecho es ya un asunto de salud mundial, si no mal eh, estoy enterado, es un asunto de salud mundial porque es una, eh, una gotita más a precisamente el riesgo suicida. Uh -huh déficit de afrontamiento, es decir, las personas que no tienen recursos internos o que sus condiciones de crecimiento y desarrollo no le permiten afrontar las situaciones, afrontar eh, la realidad que puedan vivir. La vida en general no, no, nos tiene eh, pues eh, casi siempre sorpresas y muchas de ellas no son agradables. Cuando las personas eh, no tienen esta fortaleza interna, eh, es un problema. Es, eh, indica que hay, tienen problemas para afrontar. Tienen déficits de afrontamiento. No saben cómo resolver situaciones difíciles y complicadas. Y en este rubro, amigo amiga, existe un diagnóstico que es muy frecuente, altamente frecuente, que no es lo único, que no es el único diagnóstico, pero cuando hay este diagnóstico, eh, aumentan pues las probabilidades de que la persona pueda tener estos intentos eh, suicidas, que es el trastorno límite de la personalidad. Trastorno límite de la personalidad donde las personas tienen mayor riesgo de, al no tener los recursos internos, de afrontar las condiciones de vida, alguna situación difícil y compleja, pues obviamente detonen en eh, un problema, un problema de eh, riesgo, riesgo suicida. Así que es bien, bien interesante y complejo esta condición, amigo, amiga que las personas puedan estar eh, afrontando cuando son eh, diagnosticadas bajo el trastorno límite de personalidad. ¿vale? Y un eh, cuarto grupo de, eh, pues, este, de problemas que puedan detonar el, el riesgo suicida son las personas que tienen dificultades para poder regularse o eh, decimos corregularse emocionalmente, que va junto de la mano con estas otras condiciones. Pero eh, eh, aquí estamos, en este grupo, eh, hablamos específicamente de la capacidad que tienen las personas de autorregularse emocionalmente. Cuando las personas no tienen la capacidad de poder regularse emocionalmente, de poder gestionar sus emociones, de poder mmm, identificar eh, qué le detona, para qué sirve una emoción, cómo afrontarla y cómo actuar, entonces eh, hay altas probabilidades de que las personas con problemas o déficit de, de, de, o de regulación emocional caigan en desregulación emocional y, por tanto, eh, aumentan la probabilidad de que puedan caer en riesgo suicida. Estos son los cuatro grupos, amigos, de eh, detonantes. Si tú ves, amigo o amiga, regreso tantito, si tú identificas <coughs> eh, esto... Eh, prácticamente estas sintomatologías caen dentro de este, estos cuatro grupos. Cualquiera de estos cuatro grupos eh, puedes identificar banderas eh, rojas. ¿no? Así que eh, son elementos muy significativos de eh, estar atentos, estar atentas a posibles situaciones y condiciones que en nuestras amistades que eh, los eh, compañeros que están alrededor, por supuesto familiares, puedan tener, puedan estar viviendo. Mm -hmm. Déjenme ver si hay eh, dudas, preguntas, comentarios. No. Ok. Continuamos, amigo, amiga. Espero que te esté quedando claro cómo es que... Eh, hoy en día las condiciones en las que estamos viviendo en este México y Latinoamérica en términos generales, pues eh, aumentan las probabilidades de estos riesgos suicida. Por eso es que se reporta un incremento de suicidios en eh, México, a pesar de que a nivel mundial eh, los suicidios se están disminuyendo. En donde no hay disminución es en México y, por supuesto, en Latinoamérica. Por lo tanto, es importante mmm, estar atentos a identificar, como ya les he compartido ahí, los, las principales sintomatologías, estos los detonantes. <ríe> y es que, amigo amiga, te quiero poner sobre la mesa la siguiente pregunta reflexión En el suicidio, amigo, amiga, en el suicidio el fondo del asunto tiene que ver más con dejar de sufrir que con dejar de vivir. Repito, en el suicidio el fondo del asunto tiene que ver más con que las personas lo que quieren es dejar de sufrir y no dejar de vivir. Esto es clave, amigos. Si tú identificas, si tú comprendes que en riesgo suicida o en suicidio el asunto no es en sí el suicidio, sino los motivos que generan el suicidio, entonces podemos eh, tenemos más probabilidades de apoyar, de ayudar como sociedad y eh, quienes somos especialistas en salud mental, por supuesto, por supuesto, afrontar estas situaciones. Porque cuando entendemos entonces que las personas lo que quieren es dejar de sufrir, Vamos a atender al riesgo suicidio o a lo que le está haciendo sufrir. Cuando sabemos lo que eh, le causa el sufrimiento, es mucho más sencillo eh, abordar el tema como amigo, como vecino, como compañero de trabajo, como familiar. ¿Por qué? Porque entonces. Eh, se ha identificado el motivo, el trasfondo de un tema que, si bien es cierto, eh, puede terminar en pérdida de muerte, el objetivo de las personas no era morir. Lo que pasa es que vieron como única opción de salida a su sufrimiento, el dejar de vivir. Por eso es que en realidad, las intervenciones que podamos realizar como sociedad o como expertos en salud mental no son en realidad eh, enfocados al suicidio tal cual, es decir, a evitar que se suiciden únicamente. El objetivo es identificar por qué están sufriendo. Y si, amigo, y si tú puedes ver, amiga, todo esto, <coughs> Me regreso aquí. ¿A quién le gusta estar triste? La pregunta es, ¿qué te entristece? ¿O qué te genera depresión? ¿Qué te genera apatía? Si nosotros identificamos lo que le genera la apatía, si nosotros identificamos por qué está perdiendo apetito, o sueño, o por qué está fatigado, ¿Cuál es el origen de esta sensación de baja autoestima, eh, poca valía, por qué siente culpa o por qué siente odio? Es ahí donde hay que trabajar. Porque ya cuando llegamos a este otro lado del espectro de las características, es que esto ya está rebasando. La primera parte ya está rebasando a la persona. Esta primer, eh, estos primeros síntomas todavía tenemos chance de abordarlo como familiares, como amistad como amigos porque ya cuando llegamos acá pues los especialistas son los que tienen, tenemos que intervenir por eso es que dividí estas banderas eh, rojas, por eso es que te compartí estas dos eh, clasifica no clasificaciones do dos eh, visiones de el, la sintomatología una que nos compete como sociedad que podemos hacer algo decimos por ahí eh, los de a pie, es decir, los que no son expertos, no hay quien por qué ser expertos en salud mental, ¿no? O sea, pero esto sí es importante que le pongamos foco que, que nos acerquemos con la persona que está teniendo estas condiciones, esto lo que le lleva a esto es lo que le provoca el sufrimiento. Ya cuando está de este lado, espero que esté viendo mi cursor, lo que está del lado, de, del lado derecho de la pantalla, eh, pues ya es un trabajo más eh, de especialistas en estos temas, ¿no? Un trabajo más eh, como un especialista en salud mental. <coughs> espero que te haya quedado claro que en realidad el tema del suicidio es. Que las personas quieren, desean, imploran ser ayudadas porque están sufriendo. Por eso es que no es solo que llame la atención. Si te llama la, si te llama la atención, hazle caso. Es importante que veamos el contexto, por eso es que te compartí, te compartí todas estas estadísticas, por eso es que te compartí eh, el, el, la sintomatología, los detonantes, pero es importante que lo sepas. Y si conoces a alguien en estas condiciones, pues ayúdale a encontrar, a encontrar eh, una mejor orientación. <coughs> Ayúdale a poder eh, este, resolver esta situación. Y obviamente me vas a decir, Fernando, pero no soy especialista, no, no conozco esto, no conozco el otro. Bueno, ok, pero puedes quizás canalizarlo a algún especialista. Eh, este, ah, la línea de la vida, por ejemplo, de, es eh, 800-911-2000. Es la línea de la vida que está... Eh, que pueden las personas eh, llamar y ser ayudadas, apoyadas vía telefónica en estos casos. Repito, 800-911-2000 es la línea de la vida, es una línea eh, este, federal eh, de gobierno, pues que ayuda y brinda apoyo a estas condiciones de las personas que están en riesgo suicida. ¿Cómo podemos intervenir? ¿No? Me dirás, bueno, pues en intento suicidio, eh, perdón, en intento suicida, eh, creo que hoy cada vez más eh, podemos y debemos estar preparados como sociedad, repito, y los temas de primeros áxidos psicológicos no son temas, no es un entrenamiento, por ejemplo, exclusivo para. Eh, miembros de los profesionales de la salud. Aunque dice auxilios psicológicos, las personas que asisten a estos cursos son person, personas que no son ni psicólogos, ni médicos, ni psiquiatras, son personas eh, que no tienen que ver con el área de la salud eh, mental, pero esta, uh, este entrenamiento está al alcance de cualquier persona. ¿Qué te estoy diciendo aquí, amigo? Amiga, es, no está por demás, que aprendas a dar primeros auxilios psicológicos, porque además no solamente es en, en riesgo de suicida, es en cualquiera, ¿no? O sea, ahorita que estamos eh, en septiembre, y perdón que lo detones eh, este, estos temas, pero eh, qué ocurre en México cada, no cada año, pero pues sí, cada, últimamente cada año, en septiembre, pues por ejemplo, los temblores, ¿no? Eh, y ahí va a haber muchas personas seguramente en crisis cuando ocurran, no estoy llamando a los temblores, lo que pasa es eh, como un ejemplo de que no importa si eres eh, terapeuta, psicólogo, médico, psiquiatra, eh, enfermero, enfermera, no, no importa, los primeros auxilios los puedes tener. Eh, los puedes aprender a utilizar. Así que yo te recomiendo, amigo amiga, que eh, te entrenes en estas eh, situaciones eh, a través de primeros auxilios psicológicos, eh, que te entrenes. Uh -huh. <coughs> Eh, hay intervenciones directas e indirectas, las directas son directo, así que directamente por especialistas, aquí sí ya hay especialistas, eh, psicólogos, terapeutas, médicos, psiquiatras, eh, enfermeros, este, protección civil, todo esto. Y hay intervenciones indirectas, que son eh, la sociedad eh, civil, eh, los grupos sociales, todo esto. Eh, durante, antes y después del eh, riesgo suicida. Y bueno, pues, cuando eh, todo esto llega, desgraciadamente es, eh, la persona logra el cometido, repito, no de suicidarse, sino de acabar con su sufrimiento a través de suicidarse, pues, eh, aquí estamos hablando de duelo, el trabajo con duelo. Y pues aquí sí, eh, la intervención con los especialistas, con la intervención terapéutica e intervención tanatológica. Estas eh, son las intervenciones que yo te puedo compartir. Obviamente las últimas dos eh, intervenciones, pues eh, aquí sí son para los especialistas, pero este si eh, tomas este tema como importante como significativo este, tú puedes tener acceso creo que deberías de tener acceso eh, al entrenarte en primeros auxilios psicológicos porque cualquiera puede tener eh, una condición en donde requiera ser intervenido eh, primeros auxilios no solamente en riesgo suicida sino en cualquier otra crisis. Este, asaltos eh, repito, temblores, incendios <coughs> eh, se, incluso hasta secuestros todo tipo de cosas de situaciones que desgraciadamente esta sociedad está viviendo entre más mmm, como sociedad no, estemos preparados para ayudarnos mutuamente entre nosotros vamos a poder darle vuelta a estas situaciones de sufrimiento el sufrimiento humano que hoy estamos viviendo eh, padeciendo. Así que este es, amigo, amiga, el tema que te quise traer sobre la mesa. Eh, es un tema eh, difícil, complejo, duro, pero creo que vale la pena que lo conozcas. Si consideras, amigo, amiga, que esto te puede ayudar a ti o que a alguno de tus contactos les puede ayudar, comparte, comparte esta transmisión a tus redes sociales para que cada vez más sean las personas los beneficiados de todo esto que hablamos aquí en Espacio de Excelencia. Yo soy Fer Toraya, amigo amiga, esta es Espacio de Excelencia y el día de hoy te hablé sobre las banderas rojas en riesgo suicida. Y espero que eh, este, te haya servido espero que lo hayas visto de utilidad estamos en septiembre amigos estamos en septiembre y bueno en lo personal este es la época del año que más me gusta, que más me agrada eh, la que más disfruto con uh, amigos, con familia la que más eh, recuerdos me trae eh, agradables eh, y bueno espero que también a ti amigo amiga eh, te sean eh, momentos eh, muy agradables. Ojalá que inicies este último cuatrimestre del año: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí, último cuatrimestre del año, con lo mejor, eh, todo el éxito del mundo para ti, para los tuyos, para tu familia. Y pues no me resta más que agradecerte el que hayas llegado hasta aquí. Nos vemos en 15 días. Te voy a compartir. Vamos a seguir hablando eh, sobre eh, ahora eh, hablando de tanatología. Eh, te voy a eh, voy a tener una invitada en la próxima sesión, en el próximo programa en 15 días que eh, nos va a hablar sobre la tanatología. Eh, con temas, algún tema muy muy especial ya la tuvimos eh, en programas anteriores y hoy va a traer otro tema espero que te eh, sea de utilidad lo que se va a conversar dentro de 15 días pues no me resta más que agradecerte amigo amiga, gracias por estar aquí gracias a Census capacitación con sentido. Nos vemos la próxima eh, sesión dentro de 15 días. Un fuerte abrazo a la distancia donde quiera que estés y que tengas un extraordinario inicio de mes y eh, último cuarto, eh, último cuatrimestre del año 2022. Cuídate, nos vemos y hasta la próxima.